Bueno, una de las cosas que se nos, eh, se nos dice y creo que es bastante evidente es que las cosas después de esta pandemia no van a ser eh, iguales. ¿no? Creo que nos gustaría que eso se aplicase sobre todo a lo que tiene que ver con las condiciones de, de trabajo y nos gustaría que esas condiciones de trabajo de, de muchos trabajadores y trabajadoras que están hoy enfrentándose cara a cara con ese virus no fuesen las mismas a partir de, de mañana. ¿no? Creo que la pandemia ha dejado en evidencia cuál es el valor de esos sectores eh, Esenciales de, de, esos, de esos empleos y, y de esas trabajadoras y, esas, y esos trabajadores. Y nosotros queremos situar, eh, sobre todo, eh, cinco sectores de, que, nos, que, que creemos que son los que hoy merecen una atención eh, prioritaria. ¿no? Seguramente hay más sectores esenciales y hoy queremos empezar por aquí, pero creemos que estos cinco sectores que hoy vamos a comentar reúnen las, bueno, seguramente las condiciones más, más precarias o, o más duras. ¿no? Eh, hemos recogido en un informe las reivindicaciones concretas para la sanidad, para las residencias, para la limpieza, para las ambulancias y para el comercio de alimentación. Nosotros creemos que estos son los sectores que permiten que se pueda llevar a cabo un confinamiento, son los que aseguran la, la vida, que podamos alimentarnos y que se pueda cuidar de, de la gente. ¿no? Eh, lo hacemos para denunciar, por un lado, para poner en valor eh, el, esa realidad de esos sectores esenciales y segundo, para recordar en qué precariedad se está trabajando en esos, en esos sectores. ¿no? Hay una alta eventualidad en sectores como Sakideca o como, o como Sasumvidea. Son sectores, la mayoría de ellos, feminizados, las residencias, las limpiezas, incluso la sanidad, ¿no? Eh, muchos contratos parciales con brecha salarial en sectores como el comercio de alimentación y distinguidos también por una alta carga de, de trabajo, ¿no? Nosotros creemos, el sindicato cree que esos, eh, esos sectores, esos trabajadores y trabajadoras, tienen que ser considerados sectores eh, estratégicos, a los que una administración tiene que prestarles una, una importancia eh, prioritaria, ¿no? Creemos que, además, ese reconocimiento no tiene que darse solo con, con hechos, perdón, no tiene que darse solo con, con palabras, sino sobre todo con, con hechos. ¿no? Hemos apuntado algunas reivindicaciones concretas dentro de esos eh, sectores que empiezan, sobre todo, por intentar desmercantilizar esa atención a, a la salud y los, los cuidados. ¿no? En nuestra opinión, creemos que es tiempo de, de, de impulsar publicaciones en centros concertados, en residencias, en sectores como la limpieza o las ambulancias. Creemos que la publicación, en este caso, es una garantía de mejora de condiciones de, de trabajo. ¿no? Creemos que eso pasa por terminar con la con la eventualidad, con la mejora de condiciones laborales de manera estructural. No estamos pidiendo aquí que haya un reconocimiento coyuntural, ¿eh? como está habiendo incluso en algunos países, donde esto prácticamente eh, bueno, pues termina en una especie de, de propina por los por los eh, por las labores prestadas. Estamos hablando de que aquí hay que solucionarlo de manera eh, estructural, porque los problemas que tienen las y los trabajadores de esos sectores no son no son pocos. ¿no? Entonces, claro, los dos aquí tenemos una, una pregunta: es decir, el gobierno de Urcuyo, el gobierno de, de la presidenta Chivite, ¿van a pasar de los aplausos, de la palmadita en la espalda, a un reconocimiento real? ¿A que hay un reconocimiento en esos sectores para que mejoren eh, laboralmente sus, sus condiciones? Esa es nuestra pregunta: pasar de las palabras a los a los hechos. ¿no? Y creemos, además, que si, no lo, que si no lo hacen, estarían incurriendo en una gran eh, irresponsabilidad y también en una grave hipocresía, porque esos aplausos, eh, si no tienen una segunda parte, que es el reconocimiento real en esa mejora de, de sus condiciones de trabajo, es una gran hipocresía. ¿no? Y queremos hacer, creemos que hay que hacer un poco de, de historia, porque hoy eh, podemos mantener un confinamiento gracias a esos eh, sectores, pero esos sectores históricamente han estado desatendidos y precarizados por, por nuestros gobiernos. Ha sido una decisión política que nos aquieta o nos hace un ideal, eventualidad esté en el 40%. Ha sido una decisión política también que el modelo de residencias que se ha implantado en nuestro país priorice el negocio a la, a la atención, ¿no? Y creemos que, que esas son, eh, son decisiones que, que hoy conviene recordar, entre otras cosas, para saber por qué algunas cosas suceden, ¿no? Quiero comentar sobre el tema de las, las residencias, que es muy, muy evidente que dentro de nuestra propuesta lo que, es, lo que queremos hacer es prestigiar y, y mejorar el sector que, que, que defendemos, como lo hemos hecho en Guipúzcoa, donde las trabajadoras tuvieron que suspender la huelga para hacer frente a esta pandemia, 250 días de huelga, la misma diputación que está gestionando hoy, como está gestionando esas residencias, nos ha tenido ha tenido a esas trabajadoras 250 días de, de huelga y ahora nos vuelven a... A ignorar, ¿no? Y saben perfectamente que no están haciendo las cosas bien, saben perfectamente que en la residencia se trabaja sin la sin la protección adecuada, saben perfectamente que la atención que se da a los usuarios no es la adecuada. Y, y lo hemos dicho siempre. Eh, lo hemos dicho siempre, desde aquí falta gente y parte de las reivindicaciones de la huelga tienen que ver con eso, con mejorar los ratios y con garantizar una atención mínima de dos horas a los usuarios y usuarias de esas, de esas residencias. Eso es lo que están pidiendo, entre otras cosas, las, las mujeres que están en huelga en, en ese sector. ¿no? Creemos que van tarde y mal, hablo ahora también de la Diputación de, de Guipúzcoa, y, y van tarde y mal con, con la soberbia de no querer escuchar. De no querer escuchar, porque este sindicato remitió todavía, cuando no se había detectado ni un solo contagio en las residencias de este país, remitió una carta a las cuatro diputaciones para ponerse a su disposición, para colaborar y para trabajar con los protocolos y las medidas pertinentes. Todavía estamos esperando la respuesta. Y seguramente eh, es evidente que esas denuncias tienen una mayor visibilidad que las, que las propuestas, pero él hace bastante más propuestas que denuncias. Y cuando llegamos a una denuncia, delante de esa denuncia ha habido muchas, eh, muchas propuestas y a veces un, un, un camino eh, eso, que no es el que nos gustaría porque se nos desatiende y se nos, se nos ignora, como en este caso hace la Diputación de, de Guipúzcoa. ¿no? Entonces, creo que eh, viendo cuál es la, la realidad de, de las residencias con el incremento de contagios y con, con el nivel de, de fallecidos, creo que esto, menos para la complacencia, da para, para cualquier cosa. ¿no? Creo que es más para meterse de, eh, debajo de la, de la mesa, para estar muy preocupados y, y para hacer la, la autocrítica que todavía no, no hemos escuchado. ¿no? Y en la misma dirección ayer, el diputado general de, de Vizcaya, el señor Unai Rementería, eh, creo que en un salto más nos dejaba a todos boquiabiertos con esa, con esa lectura tan... ...tan particular de por qué se ocultan los, los datos, ¿no? porque en su argumentario dice que la, la socialización de esos datos puede, puede aumentar la, la alarma y un miedo injustificado. Hoy, señor, reventaría el miedo y la alarma no son injustificados. La gente tiene miedo porque comprueba que en las residencias de nuestro país nuestros mayores se están muriendo. Y eso es una evidencia. E intentar ocultar una mala gestión ocultando los datos es, entre otras cosas, lo peor que se puede hacer... Porque creo que seguramente contribuye incluso a aumentar el miedo más que a, que a rebajarlo. Y creo que es, es inaceptable que diputaciones y gobiernos que están todo el año presumiendo de una, de una transparencia, cuando llegan eh, situaciones como estas, oculten, oculten datos. ¿no? Bueno, creo que es evidente que en toda la gestión de las, de las residencias han fallado los, los protocolos, la realidad demuestra que están siendo capaces, de incapaces de garantizar las medidas de, de seguridad y hemos metido ocho denuncias, de esas ocho denuncias en cuatro ya que se han pronunciado, nos han dado la, la razón y se están decretando medidas cautelares para que se pongan inmediatamente las medidas para garantizar la seguridad de los de las trabajadoras de esos centros y también la de sus, sus usuarios, ¿no? Y eso es una crítica que hemos hecho también eh, al gobierno vasco, que en vez de preocuparse por abrir un puñado de empresas del sector industrial de la construcción, deberían de estar más preocupados por lo que pasa en esos sectores esenciales, en estos que estamos hoy eh, recordando su, su, su prestigio y su, y su reconocimiento social. ¿no? Bueno, termino diciendo que creo que es importante, creo que es urgente mejorar la seguridad de, de los trabajadores y trabajadoras. El sindicato se está dedicando a eso estas últimas eh, semanas, pero también es tiempo de pasar a limpio el, el reconocimiento de estos, de estos sectores, de los sectores que, que os hemos comentado, porque sin esos sectores la vida no puede, no puede continuar. ¿no? Y nosotros queremos es, eh, acabar advirtiendo de que vamos a seguir trabajando y presionando para que esos sectores y esos trabajadores y trabajadoras tengan el prestigio y el reconocimiento que, que se merecen, no solo con, hechos, no solo con palabras, perdón, sino con, con hechos.